de vacunarse también Si han vacunado queremos salir del toque de queda tienen que vacunarse ¿Eh? tenemos la dos dos aquí ya está todo el mundo vacunado pero queremos que se sigan vacunando para salir de esto seguimos con el tema 3 señores rosalía habla de toquicha y los urbanos de rd la cantante española Rosalía se refirió a la reciente controversia protagonizada por la cantante, la cantante urbana Toquicha, con quien se ha visto en varias oportunidades. En la entrevista exclusiva para los foques sin censura, o a los Focos radio, radio show, la artista internacional dejó claro que cada país tiene sus leyes, pero a su juicio las imágenes tienen un fondo social, que aunque ella entiende es la propia rapera quien tiene que explicar la artista manifestó además que cree en el potencial del artista toquicha y así como su talento vamos a ver, vamos a ver el video ahí escucharon lo que dice rosalía yo, yo bendiga esa niña linda, Rosalía ella. wow <risa> Qué bien. Pero yo creo que ella, ella debió primero de enterarse un poquito más antes de hablar del caso de toquilla porque tú sabes que es este un caso serio, porque ella quiso referirse al caso de Toquicha con las imágenes allá, en el santuario de Jarabacoa, y quiso decir como que, como que eso era una expresión de ella cultural y que la gente quizá no entiende, no es eso, tienen que, tienen que, porque un, ella lo que no está entendiendo es que fue una falta de respeto, ella quiso decir como que, como que como que es algo que la gente tiene que entender a Toquicha, no es que tienen que entender, tienen entendemos a Toquicha, sí. pero también hay que entender la cultura dominicana y ella que hay ciertas cosas que no sea, se permiten. El ella tiene sus reglas, ella lo dijo. Ella tiene sus reglas, pero que hay que entender a Toquicha. O sea, ella fue como equilibrada ahí. Sí, porque yo sí uno huevo, ella fuera de base la garra, ella fue a hablar de otra cosa y tú sabes que el hombre que a lo que se tiene su cosa bajo la manga Sí, sí, sí. Sí, sí. El, el, el segundo video o vamos al título, vamos a ver el segundo vídeo. Entonces, maco salta cocote, Salguemaco, salta cocote. Ahí está Santiago haciendo cocote ¿Eh? con haciendo ella. Está el hombre, busca ese tema, Rafaelito. Rafaelito, busca el tema, Rafaelito. <risa> entonces, Rafaelito. Ella, ella está hablando ahí, eh, además de que habló de del país, ¿verdad? De que está enamorada del país, que descubrió su amor, oye, esto por los tostones, por el pollo guisado, la alegría, por la buena vibra del dominicano. Dijo del Dembow que le gusta mucho, ahí lo demostró, dijo que es una realidad musical que hay que disfrutar y que está considerando que es, que considera ella que está en su mejor momento. También dijo que sus influencias van desde Amy winhouse pasando por Juan Luis Guerra con quien dijo que quiere tocar una canción y obviamente eh, Desde este, de este último dijo que su anhelo, oye, su anhelo es grabar con él porque quedó fascinada con esa canción del, de, de los Bobos míos. míos Fue cote. La, La con yo creo que ya los focos de merienda la gente que está la lista con mamón y queso y, no y no le dio mal, mal a ella yo iba a hacer la marca <risa> ay no, me enteré no, pero, pero ahí ahí se vio que la muchacha está bien que ella, ella está no claro. se empapó antes de montarse en el avión no, y mira, no. mira, que, que toquilla <risa> <risa> la eh. rosalía, rosalía, rosalía, la rosalía ustedes la ven así, pero la rosalía es una joven que estudió música, que estudió arte, o sea, está ingresada en de, de, de lo que ella hace, de la música y O sea, lo que ella viene, lo que ella dice, lo que ella hace no es una loquera, como mucho aquí sí, un barrio, un sino sí. una sí. vaina ya con un concepto ya definido. Sí, la diferencia de aquí y los otros países que allá yo lo tuve. Yo no como... dije narrar o es una realidad. Lo que ella tiene que todo era hacer como un concepto, un significado. Pero yo me acuerdo, yo la conocí a Rosalía cuando sacó Malamente. Sí. Después, salió en el TV me acuerdo a y el llamó la atención el concepto del video. O sea, lo que ella quiso dejar dicho con todo eso, algo muy transparente. Y a la gente le gustó como inició. Entonces, después siguieron, porque lo que ella tiene es que ella tiene un álbum que lo dividió como en capítulos. Así, eh, malamente capítulo uno. No me acuerdo sus nombres de los otros, que parecen hasta películas. O sea, ella hace todo un programa, un trabajo, que por eso ella ha sido reconocida internacionalmente. Porque ya no sé cómo se daña la cosa, vamos. Eh, me ocurrió decir chicle, chicle, chicle, vamos, oh, no. pegado, no, y, es un concepto que ya se todo analiza bien lo que ya quiere lograr Y mira que, que casi no hay artistas de, de España que representen en la música urbana, muy poco, entonces yo ahora, ahora al ver que ella es española me quedé sorprendido porque hemos visto pocos representantes de España en la música urbana Empezamos a ver muchachos de Argentina ¿verdad? Argentina, ¿verdad? De Colombia, explotaron. Ya Argentina explotó, Argentina Panamá. Está? Pero de España, yo creo que se está creando entonces con, con, con Rosalía. Rosalía, ¿verdad? Yo sí. creo que ya le va a abrir la puerta esa, a, a que el movimiento español. La se, se se Rosalía. Pues así que ella dice, la Rosalía. Rosalía. Está bonita, <risa> bonita, bonita, bonita. No, y, y que pisó fuerte con la música urbana con la canción de Con Altura, con, con Altura. J. Balvin, eh. Sí. sí o sea, hay piso fuerte con la está música. Controlando el mundo, sí. ¿Qué era lo que se escuchaba en España? No, eh, eh, en España hay un movimiento. Flamenco. flamenco. flamenco no, no, no, no. Pero en España hay un la movimiento racha. interesante de música urbana. Lo que pasa es, rap, es que. no. rap. El porta. Ahí es que está el, no, el porta. No, y el hincho, sí. Y, y Nash, nas, ¿no es español? Nash, sí. O sea, pero que hay no trasciende de eh, Latinoamérica. Nash o sea, es muy, español. Es muy europeo. O sea, no sabía eso, el no, mundo, no el sé, mundo no, de la no, música urbana española, no sé si me equivoco. Ha uno de los mejores raperos a nivel mundial. Sí. Ah, sí. No, el, el, mundo, el mundo urbano español suena más para el, para el, para el, el como, eh, ¿cómo es? continente. Para el continente europeo, o sea, para el mercado europeo. No suena mucho. Para, Ahí está el hincho, hincho también, sí, que, es hincho. que estaba aquí el hincho, sí. que es de España. Ese, no, ese se dominicanizó, y, ese y, y, y, No, pero a, a, ahora que hablamos también, recuerden que dominicanos aquí que no pudieron brillar aquí, fueron allá a España y a Europa y ya están Mire, rompiendo a Tommy otro güey. Sí. Ese muchacho en España, en el continente europeo, lo tiene todo. Sí. Vamos a buscar un, un video de ese muchacho. A Tommy. Eh, ¿Cómo que la cantaba, ahí? Eh? ¿Aquí? Eh, la de... Esto se llama... ¿Se te... la ve? <risa> que no me quedaba bien, sé que era eso. ¿Qué <risa> va a ver. No? <risa> un fenómeno. Mira, a todo mi otro güey. Un fenómeno en España. Vamos a buscar un video. Y es que hay muchos exponentes urbanos que solo piensan en hacer algo local. Esos muchachos le dan la oportunidad a una visa española que es más fácil. Hacen varias fiestas, la, eh, la, la persona lo consume en la fiesta y lo busca. Porque eh, yo tengo entendido que hasta mi otro güey fue que fue a cantar como 10, 11... Eh, fiesta cuando él tenía la pegada y la gente se volvió loca y él se tuvo que quedar porque eso era cada momento eh, eh, claro en, en esa pegada entonces por eso mírenlo aquí que yo <risa> sí, programa paralelo mírenlo ahí mírenlo ahí ¿Usted entiende sí. Entonces, eso es que. Que la suerte. Hello. Hello, una llamada. Buenas tardes, Neto Flow. Buenas. Un saludo para Camila. Gracias, igual. De Guayacá, de Guayacá, a ver Un saludo para el muchacho que está al lado de ustedes. Guay de los dos. Pero, ah. no, pero, pero virgen de Altamira. ¿De dónde no nos llama? ¿De dónde? Es eh, del buit o Guayacanes. Guayacanes. La gente de la Vega mío, mí. vamos para allá para Guayacanes. Sí, mira este, hay, hay un viento esta, esta, esta noche. Sí hay viento. Empezando mucho. Huracanado, es otro viento. No, empezando mucho que está ah ok ¿Y, y qué usted opina sobre lo que hizo Toquilla allá en su pueblo La Vega de Jalabacoa perdón ah, lo, no, no lo hizo mal porque cosas así no se hacen ok ok muchas gracias a nuestra gente de, de Guayacán de La Vega que siempre están activos yo los conozco <ríe> sí. ya son gente fiel. pero pero yo queremos un llamado a nuestro hermano Julio César de Pimentel Abandonado. Está perdido. No, y me llamó los otros días que, que no le cogen el teléfono. a feliz <risa> no le haga Felice, eso. Y, para todos. y para el pastor, con ¿no? el teléfono a Julio César, que esas tortas son buenas. ¿Eh? Señores, el brindis. ¿No <risa> el brindis del viernes le toca al Pinto. Atención, pueblo dominicano. El viernes, el brindis le toca al Pinto. Si no lo trae, ya sabe que está quemado, feo. Le vamos a dedicar una semana a eh, eso. Finchado ahí mismo donde lo vean lo van a tripear.